siguiente pregunta del panel. Usted decía en su presentación que usted básicamente era un hombre del campo y en lo que lo hemos podido conocer así siempre lo hemos identificado. En el 2004 la República Dominicana se suscribe al DR CAFTA. En ese tratado de libre comercio se le da una ventana de protección a ocho productos de la República Dominicana entre los cuales estaba el arroz eh, y otros que no ahora mismo no recuerdo. La ventana de protección era para uno de 10 y otros de 20 años. Sí. En, el, en el 2024 ya esa ventana se va a derrumbar para, en lo absoluto. Tomando en consideración este suceso que ya va a pasar, porque el tiempo va a pasar, ¿de qué forma legislaría usted desde el Congreso? para procurar que la producción de la provincia de Duarte esté a la altura y tenga los mecanismos necesarios para que una vez quitada este vedo, no, no sucumba lo que tiene que ver con la, con la producción agrícola de la provincia de Duarte. Mira, definitivamente el doctor Casta, como les dicen, el DR Casta, eh, ha sido funesto para la República Dominicana. Fue fue aprobado en un, en un proceso donde los mismos productores en este país no, no sabían a qué iban, iban a estar sometidos y, y se, se lograron poner protección a varios productos que se han, se han ido venciendo inclusive. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa de, de todos esos productos? Es el arroz es el arroz. Nosotros tenemos un sistema un sistema de, de, de producción de arroz, donde, donde vive de ellos más de 100.000 familias en, en, en el país, donde se le hace un, un, un, aporte, un aporte a lo que es la producción nacional, donde, donde se le hace un aporte a lo que es la sustitución de importaciones. Nosotros somos autosuficientes produciendo arroz. Ahora, ¿qué pasa? El arroz que nosotros producimos con el nivel de tecnología que lo hacemos y, con el, con, y el arroz que producimos con el nivel cultural de nosotros no se compara con el arroz que producen los asiáticos. Vietnam tiene una producción que más que duplica eh, la productividad con relación a nosotros. Cuba produce un arroz que lo, lo exporta al exterior y del exterior... En un intercambio le mandan tres quintales, por cada quintal que exportan le mandan tres quintales y con eso ha logrado eh, eh, mantener y abastecer a nuestro pueblo. Yo creo que nosotros, y por suerte, por suerte el presidente de Estados Unidos quiere dejar eso sin efecto porque él no quiere tener ese tipo de compromiso, nosotros debemos abogar por un nuevo tratado donde donde se socialice más con el pueblo y donde se proteja totalmente la producción y a los productores bien, tiempo vamos a dejar...